Y Acá estamos nuevamente con De Mujer a Mujer. Te había interrumpido, Cutuna. Bueno, volvemos a salir por Facebook ahora porque quedaron pendientes algunos temitas. Así que, redes, redes, por cual lo puedes ver: Mix Magazine Oficial, Facebook, Instagram y Twitter. Y la www.mix-medio-magazine.com. Y que el pinte alguien se acuerda qué número. 783. Eh, muy bien, y se eh, lo de deberes, señorita. Memorias. Esa. Y sí. WhatsApp, podés mandar un mensajito, como alguno de los que ya Ay, tenemos no en WhatsApp. ¿Alguien lo tiene anotadito? Bueno, lo digo yo. Pues, <risa> 1 -1 -5 -6 -20 32, 3292, repito. 11 5620 3292 y podés mandar ya un mensaje como alguno de los que tenemos. Cari, ¿vos tenías mensaje? Sí, que nos van escuchando. que eh, a ver Pero sí, una pone que le gustó eso del no hacer nada. dice esa la mía. Me mató el no hacer nada, jajaja. Y el dolce farniente. Los hombres no pueden mascar chicle y mirar TV al mismo tiempo. Vamos a <risa> tener no, que poner pues, un nombre a ver si pueden. Vos <risa> sabés que esa es una frase muy mía. Sí. Cuando viste te dicen, estás escribiendo, de repente que estás atendiendo y hablar hablando y te dicen algo y yo, yo puedo escribir, puedo hablar y si me das un chicle te lo mastico también, ¿viste? Eso es muy, muy bueno, mía cuando está me buena. cuestionan algo. Está bueno. bueno, habría que preguntarle a algún hombre a ver si lo puedo hacer. Ya los veo a todos los hombres mañana mirando televisión y <risa> bajando chicles, a ver si... <risa> Chicas, el próximo programa tenemos 20 hombres acá. acá. ¿Qué, ¿Qué te parece? Que vengan. que vengan, yo les doy el lugar. Pero, Llegaremos a Súper divertido. Venga, ah, venga, venga, venga. Sí. ¿Algún otro mensajito? Eh, de que somos multifacéticas y, bueno, tengo uno largo en audio que se lo pasé allá, no sé si después lo pasaré ah, Ahora me voy a preguntar a Cari dónde está, pero yo te leo otro que no se identifica, pero dice, hola, me identifica como mujer que estos eh, de estos tiempos el ser multifacética poder cumplir con mis obligaciones profesionales y con la familia. Creo y que eso de pone... multifacética es Surgían como que todos, nos ¿no? une a, a nos todas, todos. Nos identifica a todas, sí, todos de Todo ¿no? más en esta época como sí. dijo. Sí, ni hablar. No sé quién. Eh, pero... Bueno, Teresa, mi prima pone, tenés razón, porque de lo que estamos hablando que nos están escuchando. Pero, nos están escuchando por todos lados, chicas. Vamos, esa, bueno, sigamos. Yo le he dejado justo ahí la cortea cutuna que le estaba preguntando a Karina, ¿no? Sí, ¿qué nos identifica? Bueno, y acá que hablábamos después, en el, mientras que estaba la música, ¿no? y que yo no me identifico, no coincido tanto con, con Cutuna, diciendo, lo de la maternidad. ¿En qué no coincidís? No, en lo de la maternidad, o sea, porque yo tengo amigas que no, que no son mamás por elección, y, y son mujeres y ellas llevan una vida plena como mujer, y me parece que va más allá. Obviamente que es un papel importante el de ser madre. Yo Mira, si me amo dije... a mi hijo, lo disfruto, pero soy mucho más también y creo que... La no, que no, yo creo que tal vez no pude... Es un tema para ampliarme, por ejemplo. Más allá de tener hijos o no tener, querer tenerlos, más allá de eso, es lo que a mí me identifica como mujer, es ese don único que tengo y especial de que puedo engendrar una vida humana. Está bien, el que no Por lo más entienda... que no es nada, es como a ver, yo sé, es la cosa espiritual de saberte creadora de un ser humano. Claro, yo eso, eso es lo único. tiraría más por eh, a vos es, te es, identifica eso, me parece genial, exacto. aunque no hubiera tenido hijos, me hubiera identificado. Claro, siempre. yo creo que ahí el lo si es que, que llevo adentro mío es in, uno porque no a veces no lo no piensa las cosas es inconcebible que yo, podamos hacer un ser semejante a nosotros. Exacto, yo lo que ahí lo que veo es, si me pedís una identificación de que por qué la mujer es mujer, y yo lo primero que me saldría sería, así porque puedes llevar un hijo en tu vientre, ¿eh? porque estamos eh, creadas para poder eh, parir, sufrir cuando parimos, ¿no? Pero quizás no sea lo que a Karina o lo que a vos o lo que a mí me identifique, que está buenísimo, porque acá estamos hablando que te identifica a vos sí, y está buenísimo la mayoría, ¿no? ¿No? Obvio, eh... Igual eh, comparto, eh, comparto esa partecita con, con Kutu eh, en la parte espiritual. Ah. Por más que vos no puedas ser madre, ¿sí? es un instinto que llevamos dentro, no importa, porque hay... Millones de mujeres que han adoptado y no pueden ser biológicamente madres y llevan ese instinto de la misma manera o a veces mejor que la que lo llevan ¿Será biológicamente. Será que a mí me ¿no? dijeron muchas veces que el instinto maternal no me lo pusieron a mí. Yo por ahí, viste... <risa> Yo, a yo, mí no todos los claro. bebés son lindos, no me van. No, eso es todos otra los cosa. Chicos. Ay, ay no, me no, parece no, cierto. No, no, no. Eso, eso, es eso otra no cosa. lo puedo decir, cariño. Sí, porque. Pero esta opinión está, pero. Yo a mí claro, desde mi punto ¿viste? de vista pienso que. ¿Viste cuando le te dicen, papá, ay, qué lindo. Claro. No. no. Pero eso es, es algo físico que rosa, seamos realistas. No todos son ¿no? lindos. Bueno. No. Bueno, eso es una cuestión no. física. Bueno, es que yo sí, opino yo. A, a, a eso también, estoy con vos, que a mí me encantan los bebés más allá de eso, o me puedo decir qué lindo, cuando es feo digo que feo también, porque es real ser transparente. Lo que yo veo desde ese rol eh, es que más allá de la mujer es mujer, también por tener el hijo en la panza, pero yo lo veo en mi familia, por ejemplo, que a veces quizás es más, eh, no, no me pongo en diferencia del maternar eh, o... o a ver, ¿cómo me explico? Ser mamá, ese instinto, porque lo veo al papá de mi hijo y siento que estamos parejos en eso, ¿entendés? Entonces yo no siento que sea más, eh, que eso me identifique a mí, a Laura, ¿eh? no. ojo, ¿eh? a mí a Laura como mujer, no me identifica a ser mamá, porque lo veo a Daniel y eh, le digo, a ver, hermano, ¿dónde sacas todo lo que sacas sí. para realmente para ser el papá que sos y quizás hasta la mamá que sos, ¿no? porque por ahí mi hijo necesita del papá. Y está con fiebre y pide al papá, la mamá también la pide, pero te quiero decir. Bueno, sí, eso yo es en lo que eso me pasa. también me pasaba que yo siempre dije, bueno, yo estoy separada del papá de Lauti, pero siempre dije que Lauti sobrevivió porque le estaba Juan también, ¿viste? Porque yo es como que. Claro, mucha cosa. Eh, yo me relajaba yo, con esta cosa de que siempre estudiaba algo nuevo, trabajaba, y eh, porque me relajaba que sabía que. Eh, tenía un papá muy presente también, Esa, eso, entonces ¿ves? es como que nos, no siempre es la cosa de la madre, eh, siempre estuvimos los dos, pero yo me relajé porque tuve un buen padre al lado de, de mi hijo también, que sigue estando, hoy Cauti tiene 22 años y, y el padre está también presente, estamos los dos, y, ¿Y que entonces, siempre lo vamos a seguir jodiendo. ¿Y entonces qué te identifica como mujer? Todo lo que, que puedo estamos. hacer, todo lo que puedo hacer. O sea, que soy multifacética, soy madre, me gusta acompañarlo a mi hijo, que a veces, viste, cuando... <ríe> Cari, me haces sin... Acá le están haciendo señas, les <ríe> cuento a la audiencia. Señas están haciendo no, señas, atrás, <ríe> me la están haciendo Me impresiona la están haciendo esto, <ríe> me impresiona. Pero bueno, nada. Eh... Más cerca, Cari, más cerca, más cerca. Más Vamos, cerca, practique, practique. Pero, Ponete nada, lo haciendo yo creo que podemos hacer un montón de cosas y que la otra vez lo hablaba, un ejemplo, viste, cuando te dicen, ay, no pude dormir porque salió Luca y viste, eh, hasta que no llegan. Y vos, ¿cómo haces? Y yo la verdad que no soy de joderlo a mi hijo, porque esa cosa de no hagas a lo demás, a mí me jodía cuando mis viejos me pedían que avisara, que dijera y todo eso. ¿Y qué decís? Y confío en lo que va a hacer mi hijo, en, viste, que fue lo que me dijeron mis viejos cuando no le daba pelota entonces viste entonces yo la verdad que me relajo y, y yo le decía a lauti eh, pero eso también por ahí forma necesitas... parte de la personalidad de cada claro, uno ¿no? claro claro es muy personal la total. maternidad claro. claro pero viste se lo pregunté a mi hijo eh, a vos te hace falta el que yo te diga viste te llame 500 veces o que viste te gustaría necesitas que yo te diga eh, avísame cuando llegás, y qué sé yo, vos sabés que si vos necesitas algo, yo voy a ser la primera en salir a, a buscarte, a socorrerte, pero después esa cosa de estar todo el tiempo pendiente o que me den el parte, y, y no, me parece que mi hijo es igual que yo en eso, como que somos independientes. Él sabe que estoy. ¿Cari? Sí. Ay, acá estoy. Ah, estás, estaba con estás, tanta estás, tensión, estaba, estaba. tensión Epa, caramba. A me cómo te escucho, cari. Eh, A ver, yo quizás iría por otro lado, ¿no? Eh, saldría un poquito de la maternidad y me iría por ahí. A, a un poco lo que dice Cari. No me puedo eh, centrar en una palabra porque siento que como mujer me limita. Eh, claro, o sea. Soy muchas cosas, uh -huh. me identifican muchas cosas. Eh, soy la mujer sensible, la mujer miedosa y la mujer temerosa a la vez. Pero eh, que haces todo. Claro, soy por ahí la mujer, eh, a ver, que viene con todos los pedacitos rotos, pero a la vez soy la mujer que se levanta y agarrate Catalina, ¿entendés? Y empieza a correr o <risa> resurjo de las cenizas como si nada. la de fénix. Eh, claro, Exactamente. Eh, si me tengo que identificar con algo creo que me identificaría como mujer como y ahí me voy para otro lado como una guerrera inquebrantable de dios. yo soy muy religiosa entonces no hay nada en mi vida, no hay nada en mi vida que yo no haga de la mano de dios entonces todo todo todo lo que yo haga todo lo que me identifique va siempre de la mano de Dios. Por eso digo una guerrera inquebrantable, porque no hay nada que me quiebre, pero en absoluto, ¿eh? en absoluto. Yo mismo en el, en el estado del WhatsApp tengo una, una frase que dice, si Dios está contigo, ¿quién puede contra ti? Y es mi, mi frase de, de vida y va me acompaña en todo. Pero a veces está bueno como mujer también quebrar, ¿no? Quebrarse porque... Obvio, es que me quiebro. Claro, me por y eso reconocer dije, que nos quebramos, ¿no? Claro, sí, Entonces, totalmente. Más fuerza, ¿viste? Cuando claro, te dicen es... lo bueno de llegar al fondo es que... Y tomar el impulso Parabias. y agarrarte porque claro, me disparo al infinito y más allá. Se te así... los ojitos de lágrimas. Me sí, encanta, yo son cuando... muy sensibles. Cuando... ¡Ay! Real, Ay. Real me encanta, ¿eh? Ay, no puede hablar. ¿Querés que sea. ¡Ay, vas a llorar, Laura! <risa> Pero bueno? Esa es otra cosa que somos las está mujeres, bueno. re maricona. Re maricona, y está buenísimo. Y me encanta. ¿Por qué no? Me encanta. Está bueno. Sí, obvio. Por sí. ahí es lo que más también nos identifica como mujer, ¿no? Porque yo no he visto un hombre que sea llorón, ¿no? Pero sí he visto muchas mujeres yo, lloro enseguida. Re mariconaza, re. Sí, sí, somos. Y así todo, Fíjate que yo no soy llorona. ¿Vos sos maricona, Mabel? Yo, no, no, sensible más sí, que. Sí, yo no, no soy de llorar, me cuesta llorar, pero tengo una sensibilidad especial. Yo muchas veces, cosas que, que no son demasiado importantes, viste, cuando te estrujan el alma y el corazón, y te las guardas porque porque no da ni siquiera para hablarlas. Exacto. Claro. Y como dice acá, esto me, me encantó, Karina, lo que dijiste, como uno tenemos esa fortaleza, cómo nos levantamos. Sí. ¿Cómo nos levantamos? Yo a veces pienso cosas muy, muy trágicas que he pasado en mi vida y como siempre Dios, yo también pienso que dentro mío tengo, Te algo, tengo algo divino, algo que me hace... Sos divina, ¿sí? Mabel. Sos vos divina. No, no. Claro. Al... <risa> bueno, no, bueno, no empecemos. Mirando que, que un... ya nos dieron muchas flores acá, Ay, así sí, que gracias, Teo, por las teo, flores. Teo, teo, teo, Ahí está, teo. la delicadeza de un hombre. Ahí está. Ahí ah, está. Gracias, bueno, Teo, por las cosas. Yo de me puse más eh, sensible. Con, eh, la otra vez nos juntamos con unas amigas que trabajamos juntas hace 25 años. Y así trabajamos, hicimos una temporada y yo me se seguí en contacto con las cuatro que nos juntamos. Y unas no se veían, una es de Mar del Plata, la otra de Rosario. Y cuando nos juntamos, que parecía que fue ayer porque... Creo que también es cosa de mujeres, esa cosa de que no necesitamos estar todos los días en contacto eh, como Ay, para totalmente. sentir la unión, la conexión. yo tengo amigas desde los 18 años y que no nos hablamos ah. por ahí en un año sí. y cuando levantamos el tubo es como si nada. Parece que fue ayer. ¿Fue, y fue el abrazo ayer? que nos dimos, ah, sí. que fue hace poco, eh, fue re lindo. Y acá está el grupo ahí presente también. Pero, ¿y ahí viste cuando decís, ay, me siento una vieja boluda, viste? Cuando decís, me ma, mariconié, del abrazo ese y de la de la juntadita después de 25 años, ¿no? Pero re lindo. Sí, evidentemente creo que las mujeres somos más sensibles. Ahí está, sería una de las cosas que sacáramos una del cosa, programa este que dije, de, podemos somos, decir, somos nos identifica más como mujer. Siempre ¿viste? vemos dicen, en ah, las no cosas se El hombre es más algo fuerte. más allá, algo más espiritual... Algo más hermoso. Me parece que siempre trascendemos a las cosas así, a, digamos, a las cosas comunes, nosotros las trascendemos y las llevamos a otro plano. Eso es muy de las mujeres. Va, y de ahí es, de aprender, es muy mío. No, Porque, para el próximo voy a traer de una parte, eh, una amiga me pone eso, parece escrito por vos, y de cómo una va eligiendo y se hace cargo de, lo, de las decisiones. Y que si fallás y eh, bueno, no se te cayó ningún anillo dice ahí, viste, porque te levantás otra vez y que ya sabes que podés entonces, te equivocás y sí, bueno bah, yo por lo menos que soy de viste de tropezar y de muy impulsiva, es como que ¿sabes? te tropezás todos los días sí. no. <risa> pero bueno, soy yo yo me así. golpeo todos los soy días por yo, ser impulsiva entonces, es que pero voy si a mí algo me, eh. me parece que va y yo le encaro y claro, si me caigo, me levanto. Todas, me sacudo, todas. Chao. Como dijimos, somos multifacéticas. Millones de, de, de, de, de, de trabajos, de cosas, madres, amigas, todo, todo. Ahora, ¿hacemos todo bien? No. ¿Y por qué tenemos que hacer todo bien? No hacemos todo bien y si Habla no, vos, hay algo Karina. que no. Va, yo soy que. Perdón, perdón, perdón. Perdón, Karina. Eh, lo lugar. poco que conozco de ti diría que tiene que ser todo bien hecho. O sea, es lo mío que diría claro. tenemos es que ponernos, o sea, eso estamos es exigentes. exigencia. Yo soy súper exigente, exigente. Claro. yo soy súper exigente, exigente con pedo, todo mi laburo. Todo. Veces, ¿no? Claro, no. O no, qué sé yo, porque a veces exigimos a ver, las demasiado. Cosas, ¿no? Las cosas te pueden salir mal, sí. sin ninguna duda. Ahora, ahí está donde vos te rearmás. Me salió mal, listo, me levanté y la próxima vez te la hago mejor. Pero cuando te salen mal, cuando te salen mal, te no a mí me pasa, cuando me sale mal me enojo conmigo mismo que me enojo con todo el mundo, O no, sea después pues sí. me enojo con todo, estoy criticando al otro y soy yo la que está enojada conmigo porque esto me salió como yo no quería que saliera. No. No, no, no, no, no, no. Yo me hago cargo No, yo me hago cargo. A mí me fascina, claro. A mí me fascina además si viene alguien y, y se topa conmigo y me hace frente y me dice, "No, discúlpame, pero te estás equivocando y esto no es así." Pero dame un argumento. Exacto, exacto, o sea, claro, dame un argumento, ¿por qué? Decime por qué. Claro. Eh, Cuando por lo qué está mal, porque sí. No. Y te digo, "Bien, bárbaro. Son buenas. Es mejor." Ah, yo después me voy hacer? llorando otra vez y no, no paro si me llegan a decir el porqué, el porqué, el porqué. Y no, me no. autocritico mal siempre. Y estudiando me pasaba lo mismo. Tengo que tener lo mejor, ser la mejor y, y toda esa cuestión de inseguridades. Obvio. Que como mujer uno los tiene. Claro, no. Y no tengo por qué no decirlo. Bueno, a mí, yo digo que me identifica como mujer en realidad. Primero, lo, hoy lo pensé mucho. Primero decía, bueno, sí, la maternidad, pero bueno, no, la maternidad no. Es, en realidad, primero y principal lo que nos diferencia del hombre, que es la vagina y la, los pechos, ¿no? El hombre no tiene vagina, tiene otro claro. órgano sexual, que es el pene, bueno, okay. eso me separa ya como mujer, más allá que después se pueda decir lo, todo lo, lo que hay en el contexto nuestro, pero soy mujer Hormonal, tengo, claro, los pero, cambios hormonales, hormonales... Los cambios hormonales... hormonales los cambios que hormonales, hoy estaba, Karina, la... acá, muestra el <ríe> la Muestra el <ríe> eh, Eso es lo que me, me identifica como mujer primero, y después... Como me decían hoy, yo pregunté, ¿qué es el nombre? Yo tengo mi nombre y es Laura, porque termina en A y es femenino. Entonces me identifica como mujer. Y después no sé qué más, me identifica como un montón. Ser este, coqueta, porque me gusta pintarme, quizás todas esas cosas más, eh, más sencillas que me puedan identificar como mujer, ¿no? pero Sí, yo creo que esa cosa de, ¿viste? Cuando, que yo siempre digo... Eh, eh... Por ahí esas reuniones que tenés, que no son grupos de tus amigas, sino que vas, viste, cuando estás en pareja y que, que nunca me identificó a mí el tema de la conversación de eh, la manzanita, ¿cómo hace la caca el bebé? ¿Con qué sacaste? El... Viste, claro, ah, yo en esas no reuniones... Tengo esto... que hablar de esas sí, cosas. Pero viste, Se pero te verdad. pasa? qué tengo que hablar de la mierda del bebé? Pero, no ¿Qué? Ay, ¿Qué me que... Es horrible. Yo me iba, a veces Siempre. me iba. Sí, sí yo hablo me iba hablo para la parte... De... Pero viste que hay grupos donde yo soy más... De, la, ...de tener amigos varones, por ahí que mujeres... ...y yo me iba para la parrilla... ...porque donde yo estaba en la cocina... ...con las mujeres hablando la caquita del bebé... ...esto no es lo mío... ...y me voy a la parrilla... ...y por ahí después es como que... ...en la cocina decían cualquier cosa... ...y después uno decía culo... ...ay, viste... No. Y, ...y yo puedo ser femenina... ...me considero, o sea, me maquillo... ...me pongo los tacos... Salgo a la ruta y si pincho la rueda, me, no tengo problema en cambiarla. Ah, un tema para la próxima, ¿entendés? ¿Qué cosa claro. podemos hacer? Como un claro, pack? pero hoy, viste, cuando estábamos hablando de eso, y uno me dice, eh, y no, pero llamas al automóvil Club y que te la cambie. Y mientras que espero, ya la cambie ¿Por qué voy a esperar que venga alguien a cambiarme la rueda si yo lo puedo hacer? ¿Entendés? Es como que hasta que venga alguien... No, no, yo llamo al automóvil club Sí, somos que los que bueno, llamamos al automóvil yo club también. Yo llamo al automóvil Ya está todo hombres. hecho Los amo no. <ríe> sí. las sí. Ya que vos amás a los hombres Cari, yo le voy a preguntar a Cutuna Porque me dejó picando algo Ahí que dijiste la sexualidad Bueno Es lo que, es mío mío lo que yo que, Porque si te puedo poner un bocadito De lo que vos dijiste de Que te identificaba Los órganos yo te diría que hoy, ojo, no, la, no, ojo, ojo, las cinco de la tarde, porque mira que cinco hoy se está comprobado, tal es así, que creo que creo que hasta es ley, vos podés ser mujer y sentirte hombre, y podés ser hombre y sentirte mujer, sí. y ojo, que psicológicamente se ha estudiado el tema, y, y, y creo que algo, y eso sería una linda, un tema leer algo de las cosas que ha dicho Freud, con que los órganos te identifican es más o menos como yo te dijera, y qué sé yo, el pelo. Porque en general los hombres no usan el pelo hasta la cintura y las mujeres, algunas yo no, si sí lo usan. Eh, por eso yo, lo que más que los órganos, yo interpreto que es la parte sexual, que obviamente... El deseo sexual pasa por los órganos, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, entonces, pero la diferencia que hay entre el deseo sexual de una mujer y de un hombre. ¿Cuál sería? Las y para mí las lo que me pasa a mí, yo no soy una, a ver, yo no me caliento enseguida. Yo soy una mujer <risa> que veo a un hombre y me empieza a gustar. En no es quiero no un enamor a primera vista. Para mí el enamoramiento es ¿Y en un la proceso. Calenura, nunca, nunca. Vista, el enamoramiento es un se enamora en la parte intelectual. No, no, el enamoramiento es un proceso para mí. Y lo primero que me llega no es. ¿Pero no no te, no te este, agarraban cosquillitas así antes cuando lo veía al toque nomás? No, nada. No, nunca, sí, nunca bueno, fue. No, pero pero estoy diciendo que ahora también. Si claro, verdad, no, o sea, yo estoy a ver. Del pasado, ¿no? No, no, no, no pero ver, nunca. Ver, eso lo digo. Decir, nunca fue sí, que te, te, te gustó, no te yendo calentó. por las ramas y no me entiendo. Sí, una cosa es el acto sexual. Somos mujeres. Y un, otra un, cosa, un, cosa un, es la sexualidad. que me Un acto sexual con un tipo que esté fuerte y que te guste, Venga, ¿qué ni sé, qué sé, ni pregunto si es casado, soltero, viudo, <risa> no, separado? Ahora, la sexualidad cuando me empieza eh, a florecer la sexualidad, Ajá. no me florece en un calentamiento, me florece ahí, con otras cosas. Ahí te en cambio, para mí el hombre, viste, me, me parece. Cualquier colectivo se sienta, lo deja en el buen lugar. Cual, claro porque... está, ahí bueno, te entendí. A ver si me entendí. Ahí entendimos, sí, sí, sí, creo. Sí, sí. Bien. ¿Querés ser más explícita? puede serlo, no hay ningún problema. ¿Cómo? <risa> ¿Sí? ¿Sí quiero? Si quieres ser más explícita, no hay ningún problema. Siga, siga, <risa> no me interesa. No, eso no. es sí. No, quería aclarar qué aspecto es, es muy mío como mujer y casi todas las mujeres. Eh, por eso repito, la sexualidad. que es hasta, Yo digo, mira, que uno tiene sexualidad propia hasta cuando se mira un espejo. Es distinto como se mira a un hombre o se mira a una mujer al espejo. Yo, cuántas veces, si estoy bien de ánimo, me miro y digo, ¿cómo me gustó? Y de repente, estoy igual, no me fui a la peluquería, no es nada. Y me miro al espejo y dije, ¡qué desastre! Y, que sí, son. te ves fea en todo, gorda. Y te ves todo. Ese tipo, de, ese tipo, a ver si usted me entiende, de cosas sensibles que tienen que ver con lo sexual, no. Creo que es nuestro, me parece a mí. ¿eh? Sí, sí, porque. Que es muy nuestro. Sí. O va, que yo lo siento muy... Es que muy... Sí, hay días que... Eh, el ser es yo... una coqueto, diosa. Coqueto o no? Y que, como más... decís vos, somos siempre iguales, estamos igual de gordas o no, ¿viste? Pero que salís ahí y que todo el mundo te sonríe. O sea, es como que todo... Y te la crees y decís... Sí, sí. ¡Ay, qué es linda! Es ¿eh? la <risa> energía con la que salís en el día. Y viste bueno, que todo te sale... Me entendió. Sí. Muy sí, bien. te entendemos. Me han probado. ¿Qué me aquí? Súper aprobado. 100. Bueno, pará, pará que es el primer programa, que nos espera para el segundo? No le des tanto puntaje, dale un poquito menos, Kutu. Arrancamos, o sea, Arrancamos con la sexualidad. Arrancamos con la sexualidad. Kutu. ¡Oh, eh. hey, eso da! Nos queda bueno, todavía. ¿eh? Nos queda mucho empezamos. y seguramente programa. nos va a quedar para el próximo programa. ¿sí? Vamos a ir dando un cortecito, vamos a otro tema. Y bueno, ya volvemos con, casi con la final la finalización del programa ya. de mujer a mujer, ya, Dije, ya, me encantó. dijiste que era muy largo, dos horas, mira. Dije, dos horas vamos ¿Viste? a ver. Mirá hablar. ¿Viste? Mira cómo hablar. Bueno, dos horas vamos a hablar. Y nos queda un chiquitito para despedirnos de mujer a mujer. Vamos a un corte y, y volvemos. volvemos. Mirá, volvemos.